Adiós. Hasta mañana. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Sí. No. Bien. Mal ayuda, despacio, por favor, gracias, no sé, se acabó.